Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a de qué hora estés escuchando este video. Yo lo estoy grabando a la mañana, tomándome unos mates. ¿Cómo que quién es esta que está acá? Esta es la próxima presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, CFK 2023, lealtad con ella. Eh, y con el movimiento peronista, claro que sí, soy el astrólogo peronista. Bueno. Ayer les decía en el video que en esta casa vibra mucho mejor que en la casa 6. Ayer veíamos luna en casa 6 en los signos de fuego. Estas lunas de fuego, luna en Aries, luna en Leo, luna en Sagitario, se les llaman lunas de fuego. En eh, signos de fuego y en signos de aire vibra mejor que en los signos de tierra y en los signos de agua. ¿Por qué? Porque son elementos más compatibles. Entonces, hoy lo que vamos a ver es la luna en la casa 7, la casa 7 en Aries, en Leo y en Sagitario, y la luna en Aries, en Leo y en Sagitario, siempre en la casa 7. Bueno, vamos a ver. Luna en casa 7, influenciable, sofocante y desequilibrado. ¿sí? Casa 7 en Aries. Sexuales, extrovertidos, atrevidos, lunanares, entusiastas, inocentes, independientes, infantiles, irritables, insensibles. Por lo que si tenemos una configuración, estamos haciendo un estudio de una carta natal, recuerden que estamos hablando de un solo planeta, después va a haber que ir agregando todos los otros planetas. Pero es posible que por esta luna, que son los sentimientos, cómo sienten, podríamos estar hablando de una persona inocente y atrevida que suele dejarse influir por otros, si está de por medio iniciar una aventura. En cambio, si esa luna está en casa 7, que es influenciable, sofocante y desequilibrado, pero esa casa 7 está en Leo, las tres palabras claves para Leo es que son cálidos, generosos, elegantes. Y la luna en Leo, en vez de estar en Aries, que los hace firmes, confiados, justos, magnánimos, artísticos, fatuos. Eh, podríamos estar hablando de una persona que al ser tan generosa y confiada, su socio, Casa 7, ...podría tratar de influir en sus decisiones, ¿sí? ¿Ven cómo se van armando las frases claves? Luna en casa 7, decíamos, influenciable, sofocante, desequilibrado. Pero si esta casa 7, en vez de estar en Leo o en Aries, está en Sagitario, el otro de los signos de fuego... ...los hace aventureros, alegres, autosuficientes... Y la luna en Sagitario los hace idealistas, expansivos, sensitivos, inestables, inoportunos, irresponsables. Por lo que podríamos estar hablando de una persona influenciable. Porque es muy idealista y compasivo. Bien, eh, dos cosas que quiero mencionar en este video. Una es que yo te dejo acá... Eh, una cajita en el final del vídeo te queda una cajita rectangular donde si no estás entendiendo este vídeo es porque no viste todos los anteriores. Son 270 vídeos que hay anteriores a esto. Entonces empecé a verlo desde el primero. Esa cajita tiene la lista de reproducción de todos estos vídeos que es en videos short, en videos muy cortos aprender astrología a lo largo del tiempo, yo te lo había prometido en 320 clases, no voy a poder llegar, la otra cosa, es que cada una de estas frases claves que yo te estoy brindando se la debemos a la astróloga eh, Mildred Peraza de Venezuela que eh, tuvo eh, eh, nada la, eh, lo maravilloso eh, de, eh, de darme una mano de ayudarme porque yo no hacía tiempo a poder preparar todo eso así que gracias Mildred gracias gracias gracias les mando un abrazo enorme a todos a todas a todes y nos volvemos a encontrar mañana claro que sí como todos los días con luna en casa 8 en los signos de fuego Chao, hasta mañana, que tengan un día maravilloso.